He llegado tarde porque estoy cansado de esperar, entonces ya... Pues mi nombre es Javier, mi madre cuando está enfadada me llama Javier, así que si mi madre mete todas las letras es que algo algo malo pasa, si no, pues, pues se queda en Javi. Eh, creo que aprender y que será algo que nos ponga en común a todos los, los integrantes de, de PH, ¿no? Es decir, o sea, al final es un sitio en el que todos los días tienes que, que aprender o desaprender, eh, cuando era adolescente me pilló una adolescencia fuerte de esas de, de ir poco a clase, ¿no? Recuerdo un, una de, la, de las veces que llevé a mi madre las notas, que solía ser un momento bastante tenso, ¿no? de, Del año, que mi madre como que cambió el chip, que no me lo esperaba, y me dijo, mira, a partir de aquí paso de tus notas. O sea, es tu vida, tú sabrás lo que haces. Guau, wow, espérate, si pasan de mí, ahora solo, solo importa lo que, lo que yo haga, ¿sabes? Y es como, ostras... O sea, podría parecer como que en el libro de, de la maternidad eso no sale en ningún lado, ¿sabes? Como no le digas nunca eso a tu hijo, ¿sabes? Pues me flipa cocinar, tío. Y me flipa cocinar mayormente el rollo eh, cocina de la abuela. Me flipa tanto eh, por lo que es luego tener ¿no? eso y comértelo y comer calentito. Y ahora estoy viviendo un proceso de, de conversión a, a Growth Manager que lo tenía un poco en el horizonte. Ha llegado antes de lo que esperaba, pero es guay, se recibe con los brazos abiertos. O sea, te ahí en todos los charcos, que, que es lo guay Al final es eh, un poco, de nuevo, volvemos a, a la, a, a la, al modo de mi madre, ¿no? De, de terapia de choque. Me, así que ahora mismo un poco mi rol es el de Growth Manager Junior, en este caso. Ayer estuve viendo todo el tema de, de la pirámide de, de jerarquía de Brian Eisenberg en el, en el bootcamp, corte publicitario. Y yo me dejo flipado porque, o sea, yo creo que, que está guay porque tienes como la constante sensación de... Y yo antes, ¿cómo curraba sin saber esto? No? Es decir, yo, yo antes, ¿cómo, estaba enfocado? ¿Cómo, ¿cómo enfocado yo estado durante tres años o ¿no? durante cuatro años? Listas, sí. listas, bullet point, listas para el curro, para la vida, y ahí entra un concepto muy, muy product hacker que es la priorización. Es decir, o sea, yo me hago la lista y luego me la envío a mí mismo en WhatsApp, mi lista de cosas, y luego me la vuelvo a enviar, rollo, vale, y ahora que tengo todo lo que tengo que hacer, en qué orden lo hago, y sin esas listas me, me, me saturo y me pierdo mucho. O sea, que para mí, listas. Eh, al pasado, porque me genera menos miedo, no creo que esté el futuro como para verlo venir, pero también porque me, creo que me genera mucho más interés eh, las raíces, ¿no? ¿Dónde, <risas> ¿Dónde empezaron las lentejas, sabes? Es decir, ¿de dónde venimos y por qué hemos llegado a dónde estamos? Pues sí, me flipa. Me flipa viajar, eh, lo hago menos de lo que me gustaría eh, y me fliparía y siempre me ha flipado. De hecho, tengo muchos libros y, y demás que me han ido regalando de, a la India. Pues, tío, soy de Cádiz. Yo creo que me voy a quedar con lo básico y creo que, aunque haya muchos haters, unas papas alineadas con una cruz campo fresquita eh, no tiene nada que lo iguale. Y no voy a entrar en ningún tipo de debate sobre nada de lo que he dicho. Película into the wild hasta un parte de paquetes de palomitas, porque tienes un ratillo ahí de peli, a mí me parece brutal. La he visto muchísimas veces, eh, serie Prison Break, o sea, recuerdo que la vi en exámenes de la universidad y organizaba mis estudios sí, en base sí. a cuántos capítulos quería ver y no al revés. El libro te voy a decir el principio de Peter, me lo recomendó un profesor eh, en un máster que hice y me pareció brutal eh, ese enfoque porque lo vi muy, muy reflejado en la realidad. ¿no? Y podcast,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 Pues, te podría decir el DPH y hacemos ahí el segundo corte publicitario. Yo he aprendido mucho, esa es la verdad, antes de estar aquí. La impuntualidad, esperar. No tanto la impuntualidad como esperar, porque podríamos decir que yo sí soy impuntual. Yo puedo llegar a ser impuntual, pero esperar a alguien cuando yo estoy listo, eh, me saca de quicio, me... me ¡buah! Ahí está, la, ahí está la balanza, ahí está la balanza. <risa> he llegado tarde porque estoy cansado de esperar. Entonces, ya a mí me encanta el fútbol, o sea, que empecé por la típica de, de querer ser futbolista, recuerdo... Recuerdo que pasé por ser profesor de inglés, eso, sí. error total. Y luego tuve muy claro, y, y creo que siempre tendré esa pinita eh, de, dedicarme a la, al mundo del deporte. Pues tío, la verdad, me, me, me gusta el deporte en general, es decir, eh, soy malo en todo, pero practico todo lo que me ponga, pero por ahí fueron las cosas. Luego ya, pues al final, por, por afición que tenía en ese momento a la fotografía, al vídeo, etcétera, eh, uh -huh. acabé metiéndome por publicidad y una cosa llevó a la otra y... Aquí, estoy Aquí está con don, don Carlos Polo hablando de, de la vida. Pues nada, fantástico, tío. Espero que no sea demasiado turra mi, mi vida. <ríe>